Los ovnis están de regreso en Fortnite y ahora un platillo volante ha sido encontrado. No estoy bueno, no. Estoy buenísimo. Y para lo malo estoy buenísimo. ¿Qué pasa, familia? Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy. Es importante que estéis bien, ¿vale? Nuevo video increíble con información de los ovnis en Fortnite En este nuevo misterio estaremos hablando acerca de todo lo nuevo que hemos encontrado Acerca del misterio que abrimos en el anterior video Así que amigos, antes de nada, si quieres ver todo lo nuevo que hemos encontrado Diga tu poderoso like ahora mismo en este video que eso apoya muchísimo Y de verdad lo agradezco muchísimo Así que ojalá lleguemos a los 5000 likes en este video Si no estás suscrito, suscríbete que es totalmente gratis suscribirse y así recibirás notificación y recibirás el video próximo que subamos sin perdértelo Y si quieres puedes comentar debajo lo que te apetezca porque yo siempre leo todos los comentarios El hey, compañero te pillo ocupado ocupada Amigos, G2A tiene los mejores descuentos del mercado en todos los videojuegos En esta página web podrás encontrar los mejores descuentos de todo el mercado para adquirir accesorios Videojuegos, packs dentro de todos los videojuegos, DLCs, skins, pavos todo lo encontraréis en G2A. Así que les recomiendo a todos echarle un vistazo a la página web, aunque no vayan a comprar nada, pero lo tenéis debajo en la primera línea de la descripción. Que yo sé que a veces os gusta y os interesan todas estas cositas y de verdad vale la pena, muchachos. Así que chicos, empezamos con el vídeo. Espero que os guste muchísimo. ¡Vamos allá! El anterior vídeo de Misterios que subimos os gustó demasiado. Así que he investigado todavía más para poder encontrar novedades acerca de los ovnis de Fortnite. Sé que a muchos de ustedes les encanta el tema. Comenzamos con el misterio del tráiler de la temporada 4 del capítulo 1. Nos dimos cuenta de algo secreto en ese tráiler. Mensajes subliminales encontrados en el que realmente pasan súper rápido y nadie se dio cuenta de ello. Si paramos el tráiler en un frame en específico, hay un momento de este, donde aparecen estos cuatro logos en la pantalla. Aquí tienen el dibujo justo de los cuatro logos que aparecen en él. Pero... ¿Qué son estos logos? ¿Y por qué aparecen en el tráiler? El primer logo de abajo se trata del logo de la máquina de salvar el mundo. No he jugado apenas todavía nunca a salvar el mundo, pero sé que hay una máquina que hace retroceder la tormenta o algo parecido, ¿verdad? Hay este logo en esa máquina, ¿me equivoco? Pues entonces ya tenemos el primero de los logos resueltos. El segundo logo se trata de un dinosaurio. Y esta temporada... Es la primera que vemos dinosaurios realmente dentro del juego. Siempre ha habido especulaciones, pero oficialmente, dinosaurios han salido justo en esta temporada que estamos jugando actualmente, la temporada 6 del capítulo 2. No entiendo realmente qué querrá decir el logo, pero en todo caso... Es realmente misterioso y no lo entendemos del todo. El siguiente logo que tenemos se trata de un pentágono con un planeta dentro. Y lo curioso es que este logo del planeta también aparece en algunas skins del juego. Como Siona, como el viajero espacial Jonesy, como... El explorador lunar que es Ramírez. Así que el logo realmente... Es importante en la historia del juego parece ser Así que ya tenemos un logo de salvar el mundo Tenemos otro logo que representa a las skins que provienen parece ser de otros planetas Tenemos un logo de un dinosaurio que no sabemos bien qué representa Pero finalmente tenemos el logo de la derecha Que es bastante curioso además Fijaros que en todos los logos anteriores hay algo que rodea el logo en el logo de salvar el mundo hay un triángulo rodeándolo, en el logo del dinosaurio una, un círculo rodeándolo, en el logo del planeta un pentágono, pero en el último logo no hay nada alrededor. Es raro. Significa entonces que este logo es diferente y no está encerrado por nada. Creo que no hay skins ahora en el juego que tengan este logo por ahora. Al menos... No las hemos encontrado Así que si alguien de la Neox Army cree que sí está este logo en el juego O alguna skin tiene ese logo Pueden enviármelo por Twitter o cualquier cosa Y lo enseñaremos en los siguientes videos Los ovnis de Fortnite parece que llevan con nosotros más tiempo del que creíamos, ¿eh? Hay un suscriptor que me envió Neox Los ovnis de Fortnite ya existen realmente en salvar el mundo y yo dije ¿cómo? me puse a investigar y efectivamente amigos encontré un video de hace dos años dos años literalmente casi cuando salió el juego pues ya estaban los ovnis desde el principio amigos miren el video que hemos encontrado Pues siendo sincero, flipé con este video No sabía que los ovnis existían en salvar el mundo Esto me alegra todavía más Porque como bien sabéis Las cosas pueden pasar del Battle Royale a salvar el mundo y de salvar el mundo al Battle Royale, porque ambos mundos, por diferentes que sean, están conectados. No sabemos todavía acerca mm, demasiado de esto, pero Fortnite lo ha confirmado desde el principio, que realmente estos dos mundos sí tienen una conexión directa. Como bien saben además, los cómics de Batman ahora están conectados con Fortnite y esta temporada. Pues ya les enseñé esta imagen de aquí que está relacionada con los cómics. Hemos descubierto que si se fijan, realmente hay una conexión real entre el mundo de Batman y el mundo del Battle Royale. Aparte de lo que todos sabemos, si se fijan debajo encontraremos la esfera del dispositivo de Fortnite. Si recuerdan el evento de Midas cuando intentamos retener la tormenta del juego para acabar con el bucle, casi lo conseguimos. Pero lo importante es la máquina que construyeron Jules y Midas, esa máquina llamada el dispositivo. Parece ser, también está en los cómics que podremos comprar próximamente, así que estoy seguro de que en el siguiente cómic que salga... Habrá muchísimas pistas nuevas de cosas que van a llegar a Fortnite que solo sabremos los que vayamos a leer el cómic. Así que no te lo pierdas. Si quieres descubrir todo lo nuevo que estará llegando al juego, solo suscríbete y activa la campanita del canal para estar atento a todos los videos que subamos. ¡Ja, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado realmente muchísimo. Hacérmelo saber en los comentarios y si creéis que podemos mejorar o creéis que hagamos algo en concreto, ponérmelo debajo también en los comentarios porque estaré pendiente de todos ustedes y viendo qué comentan. Así que chicos, un besito muy grande a todos y nos vemos en el siguiente video, cracks.